salón muy acogedor tenemos tres niñas preciosas aquí que tienen unas manos espectaculares salimos embellecida eh, muy bonita y muy moderna que es lo fundamental de acuerdo a nuestra, nuestra cara, a vernos un poco más bonita de lo que somos. Todas las que quieran en Jayalí venir a este salón pueden hacerlo. Aquí nos sentimos como familia, porque entre todas podemos dar hasta opiniones de qué color darnos en las uñas, en los pies y qué color ponernos en el pelo. Eso no creo que en todas las peluquerías exista. Bienvenidos a Genesis Beauty Salon, son bienvenidos cuando gusten, aquí está nuestra instalación, pueden venir y ver lo que tenemos, lo que hacemos y estoy segura que se van a ir muy conformes y muy complacidas de nuestro servicio.